Hola, ¿qué tal? De nuevo yo este, les voy a dejar este audio, está saliendo con todo lo del canal de Satur eh, Obviamente por la voz se nota quién es, pero no voy a decir nombres, pues por privacidad supongo este, Y se dice un segundo y se pueden dar muchísimas interpretaciones este, Así que tendremos que esperar a diciembre, os lo dejo referente a la fase 2, entiendo yo, así que se los dejo Gente que les admiramos, a David Reyes, a Satur Segada, les admiramos. ¿Y por qué se publicó aquello en el grupo Telegram? ¿Qué hacen? ¿Qué hace el corporativo? Estamos en fase 1, en fase 2, ahora nos iremos para diciembre. ¿Esto qué es? No somos tan tontos. Gracias a todo este aprendizaje que hemos aprendido, estamos dándonos cuenta de qué está pasando aquí. Pero si lo decimos uno o lo otro, lo otro, nos censuran, nos echan de los grupos, pero no han dicho ellos, ellos, el top número uno mundial de Truce Investing, Satur, David Reyes, el top, uno de los, top número 20, el número 7, por eso los apoyamos, por eso les apoyamos, y al señor también Wilson de, de, de Perú, que lo hemos incorporado en este grupo. Para que lo puedan entender, es decir, eh, un porcentaje de todas las ganancias de Truce, los tendrían esas personas del toque. En fin, a saber, por lo cual entiendo que te tienen que dar toda esa información antes de que llegue diciembre, pero pues sin comentarios, chicos. Os voy comentando lo que se vaya diciendo. Un beso. Por cierto, como hay muchos que aún no saben lo que es la fase 2, la fase 2 sería del dinero que tú metiste de inversión. Si ya has sacado o recuperado el dinero de tu inversión, es decir, dinero de extra, de fuera, de transferido, comprado, etcétera, etcétera, eso es la fase 2 entonces sería ese token para la fase 2 se supone que se puede vender y todo si necesitas o si quieres hacerlo pero bueno es lo que se sabe de momento os iré comentando bonito día